Hola qué tal amigos de la voz de la afición, el Pedrito Sola de ESPN Héctor Huerta vuelve a atacar al Cruz Azul, escuchen ahora lo que dijo. Pero, pero entonces no hay ninguna sangre caliente, o sea... Eh, no, eso o es sea... lo que te iba a decir, no. que, que el Ajá. equipo no, el, por ejemplo el plantel de jugadores ya sí. perdió vergonzosamente aquel 2013 contra el América, un partido sí. que tenía que haber ganado. Luego ni las manos metió en otra final contra el América Y ahora sí. teniendo ganándole a Pumas 4-0 el primer partido Pierde el segundo 4-0 Es increíble, este equipo no, no tiene alma de campeón No tiene espíritu Uf. de campeón En algunas cosas tiene razón Pero en otras no Tiene que demostrar que los jugadores del azul se vendieron contra Pumas Hace un mes que dijo que tenía pruebas y no las ha mostrado Por lo pronto yo le seguiré diciendo Pedrito Sola porque solo vive del chisme sin demostrar lo que dice. Soy la voz de la afición. Déjame tus comentarios para saber qué opinas de Héctor Huerta, y suscríbete para más videos.